Dios te guarde en esta noche del señor al aire otro programa más de hablando la verdad bíblica en el día de hoy tenemos un programa especial donde vamos a estar hablando un poco sobre el rol de la mujer en la iglesia y el orden que el culto debe tener. Yo sé que este es un tema muy controversial para muchísimas personas, y sé también que, que posiblemente haya alguna que otra persona que, que se pueda ofender por lo que yo voy a decir. pero Vamos a, a tratar de mirar los textos bíblicos Especialmente primera de Timoteo Que muchísimas personas lo usan para desacreditar eh, a, a Pablo eh, Siendo el autor de esta carta Entonces Estoy un poquito afectado a la garganta, pero bueno este, Vamos a tratar de de desglosar cada uno de estos textos especialmente del capítulo 2 porque pienso que es que es el capítulo que más uh, controversial tiene en la actualidad y ese va a ir unido <coughs> a los um, a los pasajes en, en primera de corintio amén vamos a orar y entonces comenzamos Eterno Dios, Padre y Señor de la vida Autor de nuestro libro sagrado Te pedimos, Padre, la dirección de tu Espíritu Santo Para que podamos, Señor Entender a cabalidad Lo que tú dejaste plasmado En tu palabra Te rogamos, Señor Primeramente que Tú nos ayudes a poder mirar estos textos en amor, en sabiduría y entendiendo, Señor, que aunque no somos dueños de la verdad, pero Tú eres dueño de la verdad. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos por cada uno de mis hermanos que se, se, se conecta en la noche de hoy, y te ruego, Señor, que juntos podamos emprender esta aventura de escudriñar las Escrituras, porque sabemos que de ella emana la vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a, vamos a nuestra Biblia y yo le invito para que usted busque. Primera de Timoteo, el capítulo 2. Y vamos a ver ahí los versos del, del 8 al 15, no sin antes hablarle un poquito del, del contexto de todo el, el pasaje. Eh, miren, la iglesia de Éfeso <coughs> no solo tenía problemas de doctrina, sino también los tenía de conducta. Esta iglesia era una iglesia gentil, situada en una, en uno de los, de las regiones más idólatras del, del, del antiguo, eh, de la antigua Asia. Y cuando nosotros analizamos el, el pecado que había allí, la influencia que había en la iglesia tanto gubernamental como en el diario vivir La iglesia eh, pagana mejor dicho ¿verdad? Tenía una influencia tremenda Y allí comienza a nacer una, la iglesia cristiana Uno de los mayores templos dedicados a la diosa artisa Estaba en, en Éfeso donde había mujeres sacerdotisas, homosexuales y todo ese tipo de cosas, haciendo la labor de sacerdotes y, y de ministrar el templo. Era una maravilla de la arquitectura eh, de ese primer siglo, pero tenía muchos problemas y es que, cuando una eh, iglesia llega a cualquier sitio que tiene una eh, fortaleza en su cultura, tiene que, tiene que haber problemas de doctrina, porque muchas personas comienzan a confundir la tradición, la cultura, con la doctrina bíblica. Esto eh, genera en muchas ocasiones problemas de conducta de los hermanos. ¿no? Y eso cuando usted lee Primera de Corintios, Segunda de Corintios, usted se da cuenta de los problemas que tenía esa iglesia, basado en ese mismo principio. Ahora, este pasaje que, que, que le estoy diciendo... Eh, enseña que la iglesia saludable tiene miembros cuyo carácter y comportamiento manifiestan o deben manifestar la humildad y la unidad. Entonces, entre los cristianos efesios había algunos cuya conducta perjudicaba la unidad de la congregación. Había problemas de relaciones entre los creyentes, había desorden en las reuniones. Y, y el apóstol Pablo se dirige primero a la necesidad de, de los varones y después lo hace a las necesidades de las mujeres y comienza a tratar asuntos relativos a la conducta. De los que no están manifestando una humildad Tenemos que recordar amados que esta epístola Fue escrita para ayudar a un pastor A conducirse en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Y desde esa perspectiva Tenemos que contemplar todos los capítulos de esta, de esta epístola Amén Así que Pablo usa la palabra exhortar en, en ese capítulo 2 y, y, y pedir que se ore Pedir que se ore porque lo que él iba a hacer a muchas personas Pues quizás no le gustaría lo que, lo que él tenía que decir Y, y en mi oración también en esta, en esta noche, porque es importante que nosotros podamos entender lo que la Biblia dice sobre ciertas cosas, que a veces muchas personas pueden verse ofendidas, pero si usted se ofende, lo que debe hacer es comenzar a estudiar más la escritura, para ver si lo que la escritura dice O lo que enseña la escritura es verdad Tenemos que tener el espíritu de la iglesia de, de Berea Cuando Pablo le habló del evangelio a los berianos Ellos se fueron para las casas Para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad Y consultaron el antiguo testamento Yo creo que ese espíritu debe estar estar en cada uno de los, de los creyentes y, y no dejarse eh, engañar por tantas falsas doctrinas que hay en la actualidad eh, personas que blasfeman a Dios y la congregación dice amén que eso es lo triste en Isaías 59 1.2, 2 dice la palabra del Señor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo ruego al Señor que seamos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 si se hubiese derrapado este pasaje indica que tanto hombres como mujeres oraban en las reuniones sin embargo Pablo en el versículo 8 ¿verdad? Nos, mire cómo nos dice el versículo 8 si usted me está siguiendo en la Biblia mucho mejor dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda eh, muchas personas interpretan esto literalmente Y le exigen que las personas, que los hombres que vayan a orar tienen que levantar las manos Pero no necesariamente, eso, eso, eso, eso es lo que quiere decir Levantar las manos cuando oraban era una postura usada por los cristianos del primer siglo Pero las escrituras muestran que el pueblo de Dios a través de los siglos hermanos ha usado muchas posturas distintas, parado con los brazos extendidos, perdón, eh, arrodillado, de pie, sentado, con la cabeza inclinada, levantando la vista, postrado en el suelo, y todo eso, están ahí los pasajes, Primera de Reyes 8:22, eh, Daniel 6:10, eh, Lucas 18:11. Eh, Segunda de Samuel, Samuel 7.18, eh, Génesis 24, 26, Juan 17, 1 y Génesis 17.3. Miren, lo importante no es la posición del cuerpo, sino la conducta de la persona y la condición del corazón. De, de, particularmente de esto es lo que Pablo está diciendo: levantar las manos postarse en el suelo, sentarse, inclinar la cabeza, extender los brazos, arrodillarse. No importa la posición del cuerpo, lo que importa es la condición de ese, del corazón. Lo importante es la humildad, la humildad que usted tenga cuando se dirija a, a Dios. En el, en el día de hoy, la oración se ha puesto un poco soberbia, exigiéndole a Dios, pidiéndole a Dios de manera eh, altiva y cosas por el estilo. Las manos, amado hermano, son instrumentos para hacer el bien y el mal. Y aquí simbolizan la conducta de la persona. Cuando una persona se dirige hacia Dios, tiene que dirigirse con un con un corazón humilde Pero entendiendo que su oración Tiene que ir en línea con el, con el Dios con, a, a quien está dándole esa oración Tiene que haber santidad No una santidad como en muchas iglesias la pretenden llamar Porque de qué me vale a mí Estar siete días en la iglesia O o en el caso de las damas, ponerse la ropa hasta la rodilla, etcétera, etcétera. Pero luego, hacer, hacerle mal al vecino, hacerle mal al prójimo, hablar del, del compañero de trabajo, indisponerlo, etcétera, etcétera. Pero lo importante es llegar a la oración, primero suplicando el perdón del Señor. Y luego, es decir, una oración donde salga de un corazón humilde y contrito. En, en, en Samuel capítulo 2, en segunda de Samuel capítulo 22, versículo 21, eh, oiga cómo dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Y Samuel 24, 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La oración es aceptable solamente cuando el creyente tiene una vida consagrada y limpia. Por eso es necesario que la persona que se le acerque a Dios tiene que hacerlo en la santidad que Él demanda. ¿Y cómo podemos hacerlo? Confesando nuestros pecados y, y pidiéndole al Señor que nos perdone para poder llegar a la presencia de Dios. Pablo dice en ese mismo eh, eh, texto, dice, sin ira ni contienda, lo que describe es la actitud y la conducta de la persona con, en, en relación con, otras, con, con los otros hermanos, con sus compañeros de trabajo, etcétera La persona que constantemente tiene problemas interpersonales muestra un defecto en su carácter y en su espiritualidad. La primera palabra describe la actitud del corazón, molestia y enojo. La segunda señala que la persona tiene disputas con otros. Tanto la mujer como el hombre tienen que hacer la voluntad de Dios en estas áreas de su vida y pedir que el Espíritu Santo gobierne sus reacciones y sus relaciones. El cuerpo de Cristo tiene que manifestar la paciencia, la longanimidad, el amor y la paz en gálatas 5 22 23 dice Mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza versículo 8 amado hermano debe hacernos examinar nuestra vida porque orar es un privilegio y es un privilegio grande Especialmente cuando se hace en los servicios de la iglesia. Y la persona eh, quizás está guiando toda la congregación con su devoción y su petición a Dios. ¿ve? Por eso es que no todo cristiano está calificado para hacerlo. Los eh, varios pasajes acerca del comportamiento de las mujeres en la iglesia de Éfeso. Muestran que había algunas que no manifestaban un corazón y conducta que honrara al Señor. Cuando nosotros leemos los versículos, el versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la, la piedad la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engendrado, sino que la mujer siendo enga engañada incurrió en engaño. Cuando es probable, miren, que los maestros, que los maestros de, de, falsa, de la falsa doctrina, eh, influ, influyeran sobre ella recuerde, recuerde el contexto que les dije Y Cuando Personas Influencian Sobre la, Las otras personas Por lo general Fomentan Un espíritu de soberbia De independencia O de rebeldía el otro día yo estaba mirando un video y la persona estaba, eh, un, un pastor muy muy famoso de la República Dominicana, estaba señalando el por qué la mujer no podía, eh, no tenía autoridad para ser pastora, ¿no? Y entonces esta mujer, una mujer cristiana, eh, tenía un espíritu de soberbia y, y movía la cabeza. En forma negativa eh, Sin analizar los textos Solamente eh, mirando la tradición Mirando eh, su propia experiencia Pero no mirando lo que la Biblia dice ¿No? Entonces, Pablo se enfoca Se está enfocando en la conducta En los cultos de la iglesia en el versículo 9 y 10, Pablo habla o toca el vestido y, y, el, y el carácter femenino. En los versículos 11 y 12, comienza a hablar de la conducta en, la, en las reuniones. Y finalmente, en el versículo 3 y 15, Pablo apoya su enseñanza con ejemplos bíblicos. ¿no? Pero miremos los versos 9 y 10. Pablo, amado hermano, enfatiza los valores positivos, la ropa decorosa, con pudor y modestia. Esas palabras a, a veces son malinterpretadas en muchas denominaciones porque precisamente envuelven que la mujer no debe usar esto, no debe usar lo otro, no debe usar lo demás, no debe arreglarse, etcétera, etcétera. Pero eh, el contexto de este pasaje lo, lo, lo dice Pedro en el capítulo, el eh, primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice: Asimismo, vosotras mujeres está sujetas a otros otro maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de las esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es grande, ¿no? Eh, miren, cuando nosotros miramos las palabras, ¿no? La frase, la, la, la frase ropa decorosa, se refiere a una ropa bien ordenada y de buen gusto. Pudor lo que significa es discreción. La dama debe tener cuidado de no traspasar los límites de la reserva y la decencia, y la decencia femenina. Eh, Miren. Yo siempre les digo que en, en una ocasión yo fui a una iglesia de un, de un amigo mío, el pastor de un amigo mío, y una de las diaconisas tenía un, un, un pantalón, pero era sumamente apretado y, y de verdad, o sea, cuando ella se paró yo miré a todos los hombres y todos los hombres la estaban mirando. Entonces yo creo que debe tener modestia. La modestia se describe como el dominio interno de sí mismo. Se, se, se describe como un control de las emociones, de los anhelos. Porque sí, podría ser que el pantalón le quedara muy bien y que todo el mundo le diera ese pantalón, ¿te queda bien? Pero ella tiene que entender que va a ir a la casa de Dios, donde no es conveniente que ella use una ropa tan ajustada al cuerpo. Debe tener, debe hacer un buen, un buen juicio, ¿no? En el vestido y en el adorno. Porque la modestia, amado hermano, se manifiesta en la, en la manera de vestir. Y la razón es porque ella evitará llamar la atención a su cuerpo Y el uso de lo que se entiende que es provocativo Entonces, yo creo que la, la, las damas en la iglesia deben tomar esto como palabra de Dios e ir a la iglesia con una ropa decorosa que manifieste pudor, que manifieste modestia. El versículo 9, en este versículo 9, Pablo habla del aspecto negativo. Y si usted se fija, ese pasaje dice no con, no con, usa la expresión no con, un aspecto negativo, o no por medio de. Es que en, en Primera de Pedro, los apóstoles no prohibían que la mujer cuidara su aspecto personal. No, no. En ningún momento la Biblia señala que la mujer no, no se ponga maquillaje, no se arregle, que la mujer pueda no, no, te, no use prendas porque las puede usar. Lo que sí está diciendo es que, que tiene que evitar confiar en vestidos lujosos, en prendas costosas, en peinados extravagantes para ser atractiva. No los necesita. Miren, en la sociedad de, de, de los efesios, los peinados ostentosos y el adorno de joyas, señalaban la posición de la mujer. Eh, la palabra que usa ahí es la, la palabra eh, que lo que significa es que usaban el cabello como, era como rizo, ¿verdad? Con unos rizos largos y en, y en cada rizo le ponían este, joyas, eh, sea oro y piedras preciosas porque eh, esa era la, la moda del tiempo no y las mujeres competían unas con las otras unas con las otras tenemos que recordar también que éfeso era una eh, una comunidad que era muy próspera debido a que allí eh, te, había un, un, un puerto y, y, y era mucha la mercancía que se llevaba, ¿no? Entonces, era, el pueblo de Éfeso era, era gente muy pudiente, ¿no? Pero Pablo enseña que, que el atractivo de la mujer cristiana proviene de sus cualidades internas que se desarrollan por medio del Espíritu Santo. La, la cristiana madura se dedica a cultivar las cualidades internas que se manifiestan en las relaciones, en, la, en las buenas obras de amor. Entonces, el aspecto externo de ella tiene que reflejar modestia, piedad y la prudencia, la prudencia que viene de un corazón que ha sido transformado por nuestro Señor Jesucristo. Eh, <risa> Permítame un momentito en lo que tomo agua entonces cuando eh, Pablo está eh, manifestando todo esto no, eh, tenemos que entender que la mujer cristiana Pablo dice que puede ganar para Cristo a su esposo inconverso ¿sabe por qué? La sumisión, la buena conducta La modestia, la amistad La calma y la santidad atraen al esposo a Cristo Sin que ella esté insistiendo O predicándolo con argumento Miren, esto Yo tengo que llamar la atención Porque a veces Yo conocí, o sea, yo conocí mujeres Que no le servían Que le servían al Señor Pero sus esposos no y entonces, si el esposo este, quería quedarse con ella, una noche, pues sencillamente ella se negaba a hacerlo, porque ella dice que tenía que ir a la iglesia. Eh, si el esposo la invitaba para a salir para cualquier sitio, ella decía que no, porque ella era una mujer cristiana y no podía ir a ciertos sitios. La verdad es que a menos que él no fuera a prostituirla, pero ese no era el, el punto. Yo pienso que la mujer que tiene un esposo no cristiano debe manifestar su cristianismo no, no en, en, en, en dogmas. Y creyendo que se va a perder porque se quede una noche con el esposo en la casa O que vaya o que vaya al cine con el esposo O que vaya a un, a un eh, eh, centro comercial Yo creo que la mujer que, que hace eso Jamás va a traer al esposo a los caminos del Señor Jamás los versículos del 11 al 12 nos dice toda mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no está en silencio el segundo tema que trata pablo es trata básicamente de la actitud y el comportamiento durante la enseñanza o la predicación de la iglesia en la iglesia estos dos versículos nos ayudan a entender el problema que había surgido en Éfeso. Pablo manda dos cosas, tranquilidad y sujeción. Después él explica y dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esta cláusula ha causado controversias increíbles porque pone algunas limitaciones a la participación de la mujer en la congregación. Entonces, algunos han afirmado que esta limitación solo se aplica a Éfeso. Sin embargo, la manera categórica con que Pablo expresa la norma que él impone y los argumentos basados en la creación y el primer pecado muestran que es un principio general que él enuncia. Ahora, es importante entender lo que el apóstol quiso decir y lo que no dijo. Mire, esto es importante porque muchas personas se enfocan en esa primera parte de, del texto. Pero no entendemos, no entendemos, amado hermano, que Pablo está apelando, apelando la creación, lo perfecto de Dios. Y ahí es que está el problemita de todo esto. Porque siempre se pasa por alto. Se lee, pero no se analiza el porqué No se analiza. Y, y nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes de analizar todo todo el pasaje bíblico para que podamos entender eh, con, con eficacia lo que, lo que Pablo quiere decir. Entonces, <coughs> digamos, Cuando Pablo dice, la mujer aprenda en silencio con toda su la palabra que usa ahí en el griego para su gestión es esushia. Ahora, no significa esa palabra que la mujer no hable, sino que está hablando de un proceso tranquilo sin elementos que causen disturbios y sin ansiedad ni, act ni, ni, ni activismo de un activismo que tienen a veces en los cultos extremos el silencio aquí es una expresión concreta del principio de sujeción y es y la, y la palabra sujeción es la palabra upotaje que lo que habla es de colocar en el lugar apropiado el deseo de la mujer de aprender y de no tratar de usurpar la posición de autoridad del varón. En la relación entre marido y mujer, el concepto de sumisión se usa para indicar la actitud voluntaria y dispuesta que debe tener la mujer que se coloca bajo aquel a quien Dios ha llamado cabeza de esa relación aparentemente algunas mujeres no guardaban tranquilidad en las reuniones sino que interrumpían al maestro con actitud incrédula o quizás una actitud rebelde eh, en vez de estar en una reunión ¿verdad? en la iglesia para aprender con humildad algunas cuestionaban la enseñanza de los líderes varones en de Corintios 14, 33 36, al 35 dice, pues Dios no es Dios de paz, sino de... sino Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, esto revela que había un problema similar en Corinto. Sin duda, Timoteo era el maestro principal de la congregación de Efeso. Por lo tanto, el apóstol le mandó a que tenía que ser más activo en este ministerio. Ve, otros, otros líderes de, de la iglesia eh, iban a participar también en la enseñanza. Pero Pablo escribió que no permitía que ellas, las mujeres, enseñaran, porque de alguna manera ellas querían hacerlo. Y quizás era porque, pues, entiendo, rebatiendo la enseñanza de los hombres o pidiendo la oportunidad de exponer sus puntos de vista. Pero el apóstol afirma que tienen que respetar el orden establecido: los líderes varones impartirán la enseñanza. Él. Relaciona la enseñanza con ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque la persona imparte, o la persona que está dando la enseñanza, ¿verdad? Va a comunicar las interpretaciones, las doctrinas y las normas que la congregación necesita para seguir creciendo. ¿No? Entonces... Cuando, cuando nosotros vemos esto, lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que nos hace eh, entender es que Pablo eh, no quería que hubiese un desorden, un desorden en la iglesia. Miren, es, es tan simple como lo siguiente. Cuando Pablo, y lo vamos a ver ahorita Cuando Pablo apela a la creación Pablo está hablando de un orden Dios Dios tiene un orden para todas las cosas Dios es un Dios de orden No es un Dios de desorden eh, Hay algunas personas que dicen que, que Pablo estaba en contra de la mujer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 El apóstol siempre instruye a las mujeres a enseñar a otras mujeres En otras palabras, Pablo elogia a las mujeres Y muestra su respeto y aprecio Como por ejemplo, en Romano 16.1 al 3 que dice O yendo además nuestra hermana Febe La cual es diaconisa de la iglesia de Sencria que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudáis en cualquier cosa que ella necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿lo ve? Es que el, el, miren, el cristianismo otorgó a la mujer privilegios y valor que otras culturas y religiones no le, no le dieron nunca. En su relación con Dios y su posición en el cuerpo de Cristo, disfrutaban de las mismas bendiciones que el hombre, incluyendo incluyendo también los dones espirituales y el privilegio de servir a Dios y ministrar a los demás. Pablo dice: Mire lo que dice Gálatas 3, 26, 26, 28. Dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe de Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer. Porque todos nosotros sois uno en Cristo. Eh, y esto básicamente es que a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, todos somos iguales. Ahora. Ahora. El cristiano debe entender siempre que la nacionalidad de, de, de, de las personas, ni el sexo, eh, si son esclavos o son, son libres, eran iguales en lo espiritual, los cristianos eran idénticos en sus dones, habilidades y actividades, pero, pero, la mujer tenía que entender, que Pablo dice No le permito a las mujeres enseñar No le permito Ejercer dominio sobre el hombre Cuando nosotros Miren Cuando nosotros vemos Génesis 3.16 Le, le Oiga como, como Dios dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti, sobre ti. ¿Lo ve? O sea, eh, entonces, Pablo lo que está diciendo, mira, y, y esto se corrobora en el capítulo 3 de de Timoteo, mira cómo dice, 1 Timoteo 3, dice, si alguno anhela obispado, obispado hermano, viene de la palabra obispus, que lo que significa es un supervisor, un pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, ponga en la palabra pastor, sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso hospedador, apto para enseñar no lo vino, no lo pendenciero, etcétera etcétera, etcétera que gobierne bien su casa este mandato, este requisito de los pastores es para un varón, no es para una hembra ahora cuando nosotros miramos Pablo está diciendo, mira, Dios estableció un orden desde la creación, desde la creación. El varón es la cabeza de la mujer, pues por lo tanto también en la iglesia, en la asamblea de Dios, en el cuerpo de Dios, el hombre debe ser, debe ser la cabeza de la, de la, de la congregación, así como Cristo es su cabeza. ¿lo ve? mire cuando nosotros recordamos que Jesucristo es sumiso al Padre en 1 Corintios 11 3 nos dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo ahora, Jesucristo no es inferior, no tiene menos poder ni es menos Dios que el Padre aunque las personas de la Trinidad observan el, el orden cuando el hijo obedece al Padre y el Espíritu Santo obedece al Padre y al Hijo. En todos los atributos de Dios ellos son iguales, pero cada uno acepta que existe un orden de autoridad. entonces Este es un ejemplo tremendo para enseñar al varón y a la mujer a aceptar con humildad su rango de sujeción debajo de otros seres humanos y debajo de Dios mismo Pablo enseñó que Dios recompensará la, la sumisión de Jesús al Padre ¿Ve? En, en Filipenses 2 5 al 11 dice allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló así, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el que Dios es el Señor. ¿Lo ve? Eh. Primera de Pedro 5, 7, 5, 6, 7, dice... Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os, os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado con nosotros. Entonces, en el versículo 13, el, el apóstol nos da tres razones, tres razones para, para enviar este, este mandamiento. El primero es, dice... Eva no fue formada Eva, perdón, Eva fue formada en segundo lugar La mujer fue, número dos, engañada por el diablo Y el hombre no fue engañado Y, incurrió en transgresión Son tres elementos que da Pablo Eva fue formada en segundo lugar La mujer fue engañada por el diablo el, el, el, el hombre no fue engañado Y número 3 incurrió en transgresión Adán, amado hermano, tiene derecho por prioridad en la creación Así como en la antigüedad eh, al muchacho primogénito, ¿verdad? Se le daba el derecho de recibir una doble porción de, de, de la herencia De esa misma manera a Adán se le dio el derecho de autoridad sobre la mujer y Pablo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Eva, amado hermano, dio lugar al diablo y Adán dio lugar a Eva. Él prefirió seguir a su mujer antes que permanecer con Dios y así cayó en pecado. La mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, pues ella incurrió en transgresión. Pablo está hablando, miren, es que hay cosas que a nosotros no nos gustan, no nos gustan, pero lamentablemente están ahí, están en la Biblia, y no podemos pasarlas por encima, miren, Pablo no se, no se basa en la creación, sino en la caída, eh, eh, en la caída de la, crea, de la creación, para poder ilustrar ese lado negativo de, la, de, la, de, la, de lo que sucedió en el Edén. Pero, entonces el apóstol Pablo dice eh, que este versículo también atrae controversia. Dice, y escúchalo bien para ver si lo analizamos bien. Dice, pero se salvará engendrando hijos. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Miren, el apóstol concluye con una palabra de ánimo para la mujer. Pero es una, eh, yo diría que es como una conjunción adversa que, que lo que indica es oposición Me explico La mujer se salvará si engendra hijos Se salvará de no enseñar y de, y de no ejercer dominio sobre el hombre ¿Entendieron? ¿Qué le quiso decir Pablo? Miren. La mujer se salvará si engendra hijos, al, salva, al engendrar hijos se va a salvar de, de, de no enseñar, de no ejercer dominio sobre el hombre. Y esto, vamos a verlo, mire, no en el sentido de la iglesia, sino en el sentido de estar siempre limitada y bajo autoridad. La, una mujer al engendrar hijos ya tiene a quien enseñar. Y sobre quiénes ejercer la autoridad. Una madre cristiana tiene el privilegio de enseñar a sus hijos, aunque estos sean maestros de la palabra de Dios. Pablo menciona el ejemplo de Timoteo, su madre y su abuela. Ellas habían ejercido autoridad y enseñanza sobre Timoteo. Salvará, no quiere decir, no quiere decir, la salvación del alma del infierno. No quiere decir eso. La mujer puede enseñar a los niños en la, escuela, en la escuela, en la escuela dominical, puede enseñarle a sus propios hijos, puede enseñarle a otras mujeres. Ve, no está limitando a la mujer, solo le está diciendo que el rol de pastor le corresponde al hombre. Entonces Pablo termina y dice: Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Básicamente, miren: eh, lo, los, los dones del Espíritu Santo no requieren que usted tenga un puesto particular en la iglesia. La mujer. Puede, y yo, ¿verdad? porque yo sé, hay mujeres que predican muchísimo mejor que, la, que los hombres, pues son tremendas predicadoras, pero, pero, eh, el rol de pastor debe tenerlo un hombre. Pablo cuando comenzamos a leer habló de la modestia de los atavíos de la mujer ahora el apóstol la exhorta en, al final de este, este capítulo la exhorta a que ella tenga que guardar una, una, la, misma, la misma compostura de modestia, de pudor de orden eh, es un grave privilegio formar hombres para la gloria de Dios en, la, en, en nuestra vida tenemos mujeres extraordinarias que nos han guiado en el camino de la fe nos han guiado en el camino del amor y la santificación Criar hijos, enseñarles o, o tener la autoridad para, para, para los hijos, es para la gloria de Dios. Y debe hacerse dentro de, de un marco de virtudes, de modestia, debe hacerlo dentro de un marco de amor. Las mujeres a través de los siglos han brillado han brillado en un sinnúmero de grandes ministerios de evangelización. María Magdalena fue la primera en ver al Señor resucitado. Y, y Pablo no niega ni prohíbe el servicio de una mujer que una mujer pueda realizar para Dios, sino que él da los alineamientos correctos para hacerlo. Pablo escribe sobre las mujeres con respeto y reconocimiento y, y las menciona prácticamente en todas sus epístolas pero él dice el pastorado debe ser de la mujer yo ah, confío no ya se me está acabando el tiempo yo confío que que usted por lo menos tenga, tenga, eh, por lo menos algo en qué pensar, en qué pensar. Eh, a veces que hay cosas en la Biblia que nosotros decimos, pero es que eso se ve raro. Pero es lo que la Biblia plantea, lo que la Biblia dice. Y yo sé que en mi audiencia yo tengo mujeres que han tomado las batutas de la, de la iglesia. Pero yo, mi consejo sería, si usted tiene el honor de servir a la iglesia como pastor, pues tengo que decirle dos cosas. Una, Pídale al Señor que la, que la ilumine, porque este pasaje bíblico está en contraposición con lo que usted hace. Y en segundo lugar, prepare, mire, prepare a un varón para que pueda tomar su posición. Y, y de esa manera creo que usted le haría un, un servicio tremendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Yo puedo entender que hay veces que hay, hay lugares donde no hay varones y la mujer tiene que tomar la posición. Pero yo pienso también que tan pronto llegue un varón, debe prepararlo. Una persona que, que muestre ciertos rasgos de liderato, yo sé que en nuestras iglesias la inmensa mayoría son mujeres, yo lo sé, y quizás es precisamente porque muchas mujeres no se han dado a la tarea de preparar hombres para la hora de Dios, ahí entonces es el motivo para que usted ore, para que piense. Para que usted piense Lo que yo le estoy diciendo y, y no me juzgue No juzgue tampoco al apóstol Pablo ¿Verdad? Sino que, que entendamos Que Dios tiene un orden para todo Para todo hermano Y nosotros Tenemos Que seguir ese orden Vamos a orar, no sin antes bendecirlos a todos ustedes. Yo sé que muchos de ustedes deben tener dudas y preguntas. Pero mi correo está por ahí en algún lugar. Eh, escríbame con las dudas que usted tenga. Y si tenemos que hacer una segunda parte de esto, también lo haremos. Amén. Vamos a orar y entonces terminamos. Amante Dios, Padre, Señor de la vida, te doy gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña a vivir una vida en obediencia a ti. Te pedimos, Señor, ayúdanos a interpretar y a entender tu palabra, a no saltar un texto para buscar un pretexto a no seguir la tradición humana las costumbres humanas de un mundo pecaminoso sino mirar tu palabra y entender que es la verdad y solo en ella encontramos la verdad ayúdanos Señor bendice a cada uno de mis oyentes en esta noche guárdalos en tu amor guárdalos en tu misericordia y permite, Padre Santo, que cuando ellos vayan a dormir, tu Espíritu Santo les ministre y ellos puedan entender tu palabra y tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén, Dios les bendiga.